La campaña electoral está a punto de terminar en el Ecuador y con ella las propuestas. Que van desde salvar al país en 100 minutos hasta exportar barriles de agua. Y en este quilombo la seguridad siempre es un asunto de interés, así que... De los creadores de hay que vetar el código orgánico de salud, llega hay que legalizar el porte de armas por seguridad. Que debemos permitir que el agricultor, el ganadero tenga un arma en su casa, que tenga la libertad de proteger a su esposa, a sus hijas, a su familia. Eso hay que autorizarlo, porque aquí se está dando un mensaje terrible al delincuente. Ellos están armados y saben que los ciudadanos no están armados, saben que no va a haber respuesta. El ciudadano tiene derecho dentro de la ley a defender su vida y que no se diga que eso es irrespetar los derechos humanos. Las armas son el camino para la paz, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Más allá de nuestra opinión, el hecho es que el discurso de la libre portación de armas es bastante popular y legislaciones como la de Estados Unidos lo consideran un derecho constitucional. También lo es en México, aunque comprar armas de forma legal es mucho más difícil que en su vecino del norte. Es importante señalar que ningún tratado internacional en materia de derechos Reconoce la portación de armas como uno. En nuestro país, la ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios en su artículo 23 dice que está prohibido que las personas naturales, aun cuando tuviesen autorización para tener y portar armas de fuego, municiones, explosivos, asistan armados a manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y más actos públicos de cualquier orden. Entonces, existe un protocolo para autorizar la tenencia de armas de fuego. Según el asambleísta provida Esteban Torres, estas regulaciones dificultan o hacen imposible el acceso a armas. Desde el 2009 se empezó el desarme de los ecuatorianos y hoy realmente ni siquiera un ganadero o un agricultor puede acceder a tener armas para su protección y para su día a día. Se han establecido acuerdos ministeriales, pero no pueden acceder, no les dan los permisos, no le dan la tenencia, no pueden tampoco comprar ni municiones por el alto costo y porque está quebrada la fábrica de municiones ecuatoriana Santa Bárbara que no, se, no abastece y no cumple su rol, las, armas, las, las municiones ni siquiera sirven. En el discurso de este asambleísta las armas son una necesidad, sin embargo vamos a las cifras. Los últimos datos oficiales dicen que de cada 100 personas, apenas 1.3 tienen armas de fuego en nuestro país. A pesar de ello, en el año 2015, en 927 homicidios, el 45% ocurrieron con armas de fuego. Para el 2016, la cifra se redujo en un 6%, pero en el 2020, más de la mitad de asesinatos ocurrieron con armas de fuego. Eso en el país donde, según Esteban Torres, es imposible conseguir armas. Ahora veamos qué pasa en Estados Unidos, donde de cada 100 personas, 88 tienen armas de fuego. Resulta que en el país de las oportunidades, durante el 2015, ocurrieron 353 balaceras masivas. Y en el 2019, re 38 38.000 muertes por armas de fuego. Según Amnistía Internacional, el acceso fácil a armas de fuego es uno de los motivos que provocan la violencia armada. Por supuesto que esto no le importa a la industria armamentística, cuyas ganancias del 2019 fueron de 420.000 millones de dólares. Y que, además de surtir a la milicia y al personal de seguridad autorizado, ve en el ciudadano común, el cliente ideal validándose bajo el discurso de la defensa propia. Ahora bien, en una sociedad violenta y racista, la defensa propia podría convertirse en cualquier cosa. Si no, pregúntenle a las estadísticas. Resulta que en 2017 en Estados Unidos, la población afroamericana fue víctima del 53% de casos de homicidio, aunque solo representan el 13% de la población. Coincidencia. Los discursos de odio vigentes, Amnistía Internacional y activistas afro demuestran que no. ¿Qué coincidencia puede haber cuando se dispara a un adolescente afro solo por caminar en ciudadanas privadas? Y por supuesto que nosotros no somos los Estados Unidos de América. Sin embargo, durante el paro de octubre, los discursos racistas florecieron a más no poder en la cuarentena, las cifras de violencia doméstica han aumentado. ¿Qué pasaría si a eso le aumentamos armas de fuego? ...anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. ¿Ya se sienten más seguros? Nosotras no. Y por eso quisimos saber el efecto que tienen las prohibiciones y controles sobre la aportación de armas. Y resulta que países como Escocia, Japón y Australia tienen estrictos controles sobre la tenencia de armas de fuego y la cantidad de muertes por este medio se han reducido exorbitantemente. Escocia lleva 5 años sin balaceras masivas y la cantidad de muertes por este medio se ha reducido a la mitad. Mientras que en Japón las muertes por armas de fuego virtualmente han desaparecido. Entonces, la seguridad no depende de cuántas armas podemos conseguir, sino que es una responsabilidad del Estado y las políticas sociales que sea capaz de ejecutar. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de los discursos de seguridad asociados con la tendencia de armas de fuego. Y si quieren apoyar este proyecto, suscríbanse, denle like y compartan. Y no se olviden de buscarnos en Patreon, donde nos pueden colaborar desde 3 dolaritos.